Eh, el día de hoy para mí es, es un orgullo estar aquí en, en nuestra ciudad capital y representando a, a nuestro bonito Miskihuala. Eh, pues yo les vengo a presentar el día de hoy, si ustedes ya han visto, eh, la banda miskihualense, un orgullo de nuestro Miskihuala, representando aquí pues, lo principal que es nuestro grifo. Es Misquiahuala, y de este lado, pues el Maguey en su propia floración, el Mezquite que nos representa con la flora y la fauna que son los chamis propios del Mezquite, en la pirámide del, del Domijá, y por último, pues nuestras tradicionales fiestas de Ponequita Bandera y pues ya lo decía el doctor a mí me nació hacer este, este bordado eh, para representar a mi misquiahuala y para tener una identidad propia de nuestro municipio eh, en representación de varios, varios colores eh, para nuestra para nuestro bordado misquiahualense. representado también a, a nuestro municipio eh, parte de se sí fue de nuestro maíz y nuestra flor y nuestra flota representada el día de hoy por la flor tradicional que en días que en días siguientes vamos a tener en nuestras fiestas tradicionales de Poniquita bandera que vienen siendo a los días antes 15 días antes al Carnaval de nuestro Mixtehualco